Adhesivos separadores de zona industria alimentaria. En hiperlimpieza contamos con adhesivos que identifican las zonas en las que usar los útiles de limpieza, del color que corresponda, y así evitar la contaminación cruzada, ya sea bacteriana o de otra índole. Ideales para el sector alimentario, como fábricas, cárnicas, bodegas, así como sectores sanitarios, como farmacéuticos, hospitales, estos productos están disponibles en ocho colores. Todos ellos se encuentran la inscripción zona y el color, el símbolo de útiles de limpieza, así como las palabras código de color para limpieza profesional, en idiomas castellano, inglés, portugués y francés. También disponemos de dos adhesivos que se utilizan específicamente para identificar las zonas en las que se emplean los productos de industria alimentaria fabricados por Gilbrus que cuentan con la tecnología total MDX y antimicrobiana. Espero que les haya gustado y para cualquier duda estamos a vuestra disposición.